Bienvenidas y bienvenidos a la mesa redonda que hemos titulado Blog Machís, Women and Games, enmarcada en la octava edición del bloqueo al machismo. Esta semana se celebra, ya que a lo largo de la vida de centros juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, se han detectado conductas machistas entre la población joven usuaria y se decidió trabajar de manera transversal siempre la igualdad de género, y más concretamente surgiendo a raíz de estos comportamientos las primeras jornadas del bloqueo al machismo. En esta ocasión, ya que los los centros juveniles son un, un espacio dedicado al ocio juvenil, hemos querido presentar esta mesa con el tema de las mujeres en el mundo de los juegos y los videojuegos, con tres colaboradoras de categoría. Eh, dada la situación actual, este año la metodología será diferente y las propuestas mayoritariamente serán online y dentro de la programación Conecta juventud 2.0. Eh, bienvenidas, voy a presentaros a cada uno de vosotros para que todos y todas sepan quiénes sois. Eh, voy a presentar primero a Patricia. Hola, ¿qué tal? Patricia, bueno, pues es la presidenta de Factoría del Rol. Es la primera asociación de ocio alternativo 100% inclusiva de España, jugadora y narradora de rol. Importante. Jefa de la crónica del rol en vivo de Vampiro, Madrid de Tinieblas, Parla, que se juega en el centro juvenil de Carabanchel Alto. También escritora de novela política y actualmente coautora de un futuro juego de rol. Aqueles puntos sociales, sí, ahí, ahí vamos en ello. Bueno, pues también os presento a Irina. Hola a todos Ha sido gamer desde pequeña y aunque no se dedique profesionalmente a ello Juega siempre que tiene tiempo y participa en un programa de videojuegos de YouTube Desde que empezó la cuarentena En el canal Ichi, donde podréis ver el programa VGN Por último tenemos a Gisela Vaquero Diseñadora de videojuegos Creadora de Women in Games España La organización que promueve, ayuda y da visibilidad a las mujeres desarrolladoras y jugadoras de videojuegos Licenciada en comunicación audiovisual en la Universidad de Barcelona se especializó en los videojuegos con el máster en diseño y programación de videojuegos en la Universidad Politécnica de Cataluña y cursó guión y cinematográfico en la Escuela de Cine de Barcelona. Desde que se inició en el desarrollo de videojuegos, en el 2010, ha desarrollado videojuegos para ordenadores, móviles y realidad virtual. Actualmente diseña videojuegos que promueven visibilizar a la mujer como Train.run, Women's Quiz, o su actual videojuego en desarrollo, Tres chicas in Teach, un juego sobre mujeres ingenieras. El tema que proponemos para la mesa redonda es Women and Games, mujeres y juegos. Actualmente observamos la representación anecdótica de la mujer dentro del sector del videojuego y por otro lado, cómo esas barreras están desvaneciendo en el sector del juego tradicional y el rol en vivo. El último juego que se ha publicado es... ¡Patridinos <risa> cómo se llama el juego que se ha publicado, el último juego! El juego se llama Night, caballero, ¿vale? Es un juego basado en la leyenda artúrica, pero han metido temas de superarmaduras y temas de ingeniería. La verdad es que está muy interesante, muy, muy, muy chulo la ambientación. Eh, y es de una autora francesa. Entonces, bueno, es una traducción que han hecho desde la editorial Spagnum y y la verdad es que o sea, ha tenido muchísimo tirón. Y frente a esta realidad, pues tenemos la otra realidad, ¿no? Que es el 16% solamente de mujeres que trabajan en la industria de los videojuegos. Exactamente. Pues este hecho es el que nos reúne para intentar desganar los motivos del menor o mayor protagonismo de la mujer en el sector. Pues quería comenzar preguntando así un poco a las tres eh, sobre, sobre estos personajes femeninos, ¿no? Eh, realmente sabemos que hay un escaso número de de personajes femeninos en, en los juegos y en los videojuegos ¿no? y un poco pues que me contéis eh, por qué, cuáles son las características de estos personajes femeninos, por qué puede ser que esto cause algo de rechazo también en, en, en las participantes mujeres y ahí os doy la palabra. Uh, sí, como, como tú dices, hay, no es que haya pocos personajes femeninos, sino es que hay pocos personajes femeninos que sean uh, principales y que sean um, empoderados y líderes. Dentro de las narrativas. Esto no es lo mismo, o sea, pueden aparecer muchos personajes femeninos, pero sus roles suelen ser, como digo yo, lo que digo yo es que hay los cuatro clichés cuando estás jugando en un videojuego, que son las cuatro S de los personajes femeninos, que son las secundarias, las salvadas, las sumisas y la sexualidad. En este caso, cuando tú estás jugando un videojuego, siempre el papel del personaje femenino es o bien secundario, es decir, que no es el personaje principal o bien es un personaje que es eh, salvada eh, que siempre su rol o su papel dentro de, de la historia y del videojuego es que es el objeto y que tiene que ser salvado, las misas pues siempre están pues, con el seguimiento de, del personaje principal generalmente es el masculino y siempre, pues, siempre son tranquilas, dóciles secundarias, siempre van ¿no? como dice la palabra, y sexualizadas pues que, que tienen pues, una, los pechos muy grandes, el culo muy grande y que están hechos pues, para el placer y la devoción del hombre cuando, cuando está jugando el entonces, no es que haya pocos personajes, sino que el rol y los atributos de estos personajes tienen estos clichés. Es, es vamos, complicado. totalmente. No lo podías escribir, describir mejor porque... Vamos, pero desde los tiempos de los tiempos, el que más que menos haya jugado a videojuegos se acordará del típico Mario y la princesa Peach de toda la vida, que tiene que ser salvada, que es lo que también muchas veces se conoce como la mujer florero, ¿vale? Que está ahí, que tú tienes que ir a salvarla. Esto es así. Ya no digo personajes como, por ejemplo, yo qué sé, eh, hay videojuegos como Bayonetta, por ejemplo, que a mí me han dicho que es muy bueno pero la simple estética de Bayonetta me tira muy para atrás, ¿vale? o sea no sé, no me siento representada con ese personaje entonces es como que no me apetece darle una oportunidad porque sé que me voy a enfadar cada vez que me ponga a jugar a ese juego y luego ese hecho yo creo que hace que muchísimas mujeres no miren hacia este sector por el simple hecho de que no se sienten empoderadas no sienten una representación real de nuestro papel en el sector también es verdad que cada vez sí que hay hay, eh, más mujeres que se interesan por el sector y cada vez hay más personajes empoderados, pero sigue siendo muy pequeño ese porcentaje. Si me permitís, ah, en esos momentos hay un 6% de personajes femenines que están uh, liderando las, las historias. Este 6% es uh, muy, muy bajo y además muchas veces es uh, que se puede pues, sustituir con otro personaje que es masculino. ¿no? Y muchas de estas veces que está apareciendo eso dentro de las portadas, aunque el personaje principal sea femenino, en las portadas de, de los carteles siempre ponen al personaje masculino mucho, muchas veces antes del, del femenino. Por ejemplo, con The Last of Us y Naughty Dog, en el primer juego querían poner a Ellie en portada y no consiguieron ponerla porque la distribuidora dijo que no vendía ese personaje. Básicamente, lo que sí hicieron es poner a los dos, o sea, poner a los dos protagonistas y Ellie como más de fondo, cuando sin embargo sí que para la segunda entrega Eli está en portada, solamente ella, toda la portada para ella, pero en el primer juego fue muy difícil y estamos hablando del año 2012 o 13, no me acuerdo muy bien, que eso es hace nada prácticamente. O sea, sí, hace súper poquito, además yo de ese juego sí que me acuerdo, no de haber jugado, pero sí de haberlo visto amigos jugar y realmente el personaje con más peso es precisamente ella. Ahí está. Aparte, yo que sí que lo que sí he detectado, por lo menos desde, desde mi punto de de tanto de jugar de videojuegos, ¿vale? Respecto al tema... Es que incluso a veces se utilizan las mujeres, aunque intentas hacerlas protagonistas, intentas de alguna forma eh, desfeminizarlas o, me, o vincularlas a colectivos. Oye, que me parece estupendo, vaya por delante, pero parece que... Si metes una mujer prototipo de, de la vida diaria, es que no va a ir igual. No, no, no, te, no terminan de cuadrarlo. Y es como si tuviéramos que recurrir aún más a otras cosas para empoderar el mismo papel de la mujer, cuando no debería de ser así. Debería de ser, da igual, somos personas y punto. Desde un punto de vista más vinculado a, a, a ser lo que es la realidad. Luego también hay lo que se llama el principio de pitufina, que es cuando uh, dentro de una historia solamente aparece un personaje femenino y en torno de pues, de todos los personajes masculinos. Sí, además todos suelen ir detrás de ellas como por favor. Sí, exacto. Y, y luego también en, en cuanto a los videojuegos, otra característica que suelen tener los personajes femeninos, que está también muy relacionado con los videojuegos de rol, son con, con las armaduras que llevan, que en un principio pues cuando más nivel tienen las armaduras más pequeñas y más bikini se convierten. Sí. Eso nosotros desde el mundo del rol en vivo siempre hemos dicho de eh, tú con un bikini no te irías a pelearte, ni de broma, porque te van a meter hachazos por cualquier lado. Sí. Vamos, eso ir y diciendo, mete por aquí la espada que me vas a cortar mejor. No tiene mucho sentido. Yo me pregunto, ¿eh, ¿hay chicos que juegan personajes femeninos? ¿O en general eso no sucede? Hombre, yo personalmente tengo amigos que muchas veces escogen antes personajes femeninos que masculinos. O sea, que de verdad les gusta jugar con personajes femeninos. También es verdad que no todos los videojuegos dan esa opción, con lo cual entramos en otro tipo de polémica. Hay muchísimos videojuegos que, por ejemplo, a veces te ofrecen un personaje femenino. O sea, puedes escoger entre el femenino o el masculino, pero en general o es el masculino o tienes la elección. Por el femenino casi nunca nadie apuesta. O sea, de decir, vamos solo al personaje principal femenino, porque sabemos que va a gustar. Sí, eso sí que es cierto. Nosotros, por ejemplo, en el mundo del rol sí que nos pasa al revés. Eh, tenemos muy pocos chicos que se animen a hacer personajes femeninos, pero sí muchas mujeres que se animan a hacer personajes masculinos. Te comentabas, al final, un juego de rol también es esta parte teatral, ¿no? Y vemos muchas veces que, que no te hace falta vestirte de mujer para poder interpretar no una mujer, o al revés, ¿no? Pero Ajá. de todas formas, si tú quieres ir caracterizado, porque en un juego de rol, cuanto más te caracterices, eh, es cierto que la, lo que es el movimiento de introducirte en esa partida y en ser el personaje, ¿vale? En cambiar, en dejar atrás lo que eres diariamente es más fácil, porque te sí. hace un cambio. Eh, sí que los chicos tienen muchísimo miedo a hacerlo mal, ¿vale? A decir, sí. es que voy a vestirme de mujer y van a, voy a intentar hacerlo, pero no lo voy a hacer bien y las chicas se van a pensar que estoy eh, burlándome de ellas, estoy intentando eh, hacer algo que no soy, lo van a notar, ¿sabes? O sea, si en, se tienen miedo realmente de ofender, entonces muchos no lo hacen por eso. Y le gustaría comentar en que quizás el problema se da en que se hace muy, muy pocas veces, que hay socialmente muy poca costumbre en que un hombre haga el papel de mujer o tenga un rol de mujer. Entonces la costumbre también, porque por ejemplo, coger nosotras el papel tanto dentro de los videojuegos como en la literatura, como en el cine, coger el rol de personaje masculino, estamos muy acostumbradas, porque toda la historia ha habido personajes masculinos que han estado liderando nuestras historias, con lo cual no nos cuesta mucho ponernos unos pantalones y simular que somos un hombre, porque mentalmente ya estamos acostumbradas culturalmente que los hombres, pues las historias ya están en hombres y ya sabemos cómo se llevan esta conducta, pero cuando es el contrario, y pues cuando un hombre debe llevar una, una falda pues la cosa se complica porque no estamos acostumbrados claramente un problema cultural en el que no se está, no se está considerando una igualdad dentro, dentro de, de los dos géneros Sí, estamos hablando más de un tema cultural que de un tema puramente esto de establecer que es que los papeles de, de poder y de eh, más activos son hombres y los otros son mujeres y esto no es así, son personas, punto. Yo siempre hablo en términos de persona, creo que es lo que debería decir y da igual que sea un hombre, que sea una mujer, qué género tengas o cómo tú te sientas y ahora mismo, pues por ejemplo, en el tema de rol sí que se está empezando a pasar más ahora, hace 10 años yo te podría decir que no, hace 10, 15 años te diría no, una chica era, llegaba a una mesa y era extraño que llegara a una mesa de rol y si llegabas a una mesa de rol... Eh, Eras la comedia de, oh, Dios mío, hay una mujer, ¿vale? Un poco como, como el personaje de Penny en The Big Bang Theory, ¿vale? Es, es ese, ese estereotipo. Ese estereotipo no es el que hay ahora mismo aquí en España. Eh, hay muchísimas mujeres roleras, hay muchísimas mujeres narradoras, hay muchísimas mujeres creadoras y ya no somos el... La chica rara que van a ligarse todo el tema de Frick, no. Somos la persona que va a jugar. Entonces, yo creo que eso sí que, que hay que hacer ese cambio, ¿no? Y, y a lo mejor yo creo que falta dar ese pasito en el videojuego de decir, señores, vamos a ver. Aquí tenemos todo personal, ¿no? Perfecto. Volviendo un poco también a esto que estáis comentando, ¿no? O sea, de, de, de que los personajes sean así o así, ¿no? Y de. ¿Creéis que los espacios de videojuegos son, son seguros para todos? Entonces quería preguntaros un poco sobre este ambiente de, del juego ¿no? y del videojuego. ¿Qué pasa cuando hacen equipos y son, eh, se busca hacer equipos igualitarios? ¿Se acepta que una mujer juegue en tu equipo? En este caso yo lo que, lo que quiero comentar es que todavía falta muchísimo. Creo que esto todavía es, es muy, muy reciente y que está muy verde en este sentido. Y que cuando una mujer está jugando, uh, depende de qué entorno, Uh, si se da a conocer que es una mujer, siempre es uh, criticada o insultada, o bien, o, tú no sé qué tal, o no quiero jugar con... O, comentarios como, no quiero jugar con una mujer, o vete a fregar, o comentarios de esos que son machistas. Entonces, hay una falta de educación en, el, en la parte de, de los consumidores, aquí de, de las personas que están jugando videojuegos, y es porque es como una, es la cultura popular, no hay falta de educación a la cultura popular. Es muy fácil insultar a una persona cuando se está detrás de una cámara y no, y no la conoce. Con lo cual, uh, cuando, algunos, cuando se dan cuenta de que es mujer, pues uh, reciben pues, estos insultos machistas de, de género. Y esto es algo que, que creo que es importante visibilizar y, es importante que, y eso hace también que muchas mujeres dejen de jugar. Ya no solamente que se pongan al micro, sino que, que pierdan todo el interés en jugar. Porque realmente tú vas a pasar un rato que buscas que sea divertido pero es que al final pues te sale que estás más a disgusto de, de lo que estás haciendo y si eh, ponemos una balanza al final pues dices pues mira sabes me prefiero estar jugando sola. En mi, en mi ordenador y en mi casa ahí, que estar aguantando comentarios de este tipo, de que no tengo, o sea, no tengo por qué aguantar eso. También es verdad que yo, por ejemplo, hace años, cuando una tenía más tiempo libre, <risa> tenía un clan, por ejemplo, para jugar online, y por mis compañeros la verdad es que la acogida fue muy buena, nunca he tenido ningún problema. Ahora, también, por ejemplo, los equipos contrarios donde, con los que nos enfrentábamos a veces, sí que eh, mucha, algunas veces sí que me han insultado o ha pasado algo que ha sido un poco incómodo, pero por suerte, menos mal, han incluido esa opción de silenciar los micros, <risa> que a veces te salva de esta, de estos momentos que son un poquito tensos y te resta experiencia en el juego, claro. Y te hace que te sientas un poquito peor Yo eso la verdad es que lo he agradecido un montón Porque tú vas, silencias al que te está dando por saco Y ya está Claro, en el tema de los juegos de rol es un poco diferente ¿no? En el juego de rol en mesa sí que no suele pasar Porque como sabes quién es el narrador O los jugadores que van Ya sé si hombres o mujeres con lo cual Y además las mujeres que suelen ir a jugar en mesa eh, Suelen ser muy tajantes a la hora de cortar Como digo yo, las tonterías En plan de mira, por aquí no voy a pasar Y de decirlo claramente Pero en el juego de rol en vivo sí que hay más problemática ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando eh, de un juego donde haya una pantalla de por medio, ¿vale? Estamos hablando de que estás enfrente a la persona. Y se pueden dar situaciones muy, muy, muy complicadas. Hay juegos de rol donde las emociones están muy altas. Igual que puede ser algo puntual, sí que una persona se puede sentir acosada o emocionalmente frágil, tanto hombre como mujer, ¿vale? Puede suceder las dos cosas. Entonces, en los juegos de rol siempre tiene que haber eh, unos mecanismos de control para evitar que esa persona eh, que haya sentido ese... Sentimiento de acoso, sea verdad o no, sea verdad, enten, entendedme, ¿no? Porque ponga en duda que haya sido verdad, sino que haya sido dentro de juego o fuera de juego, ¿vale? Eh, sí que se pueda intentar pararlo y si hace falta coger al jugador de turno y decirle, mira bonito, y tienes la puerta, o jugadora, mira bonita, por favor, abandona el juego y ya está. ¿no? Uh -huh. eh, y aquí es diferente, ¿no? Aquí hay que establecer eso, unos mecanismos para controlar ese punto emocional que es muy importante. Estamos hablando de que te metes en el personaje, no hay una pantalla de por medio, no estás moviendo tu muñeco, <risa> eres tú el que, se, el que se mueve como el muñeco entonces es muy importante las medidas de seguridad que se establezcan igual que también hay mucho tema con eh, el, no es que si tú no eres rubia guapa y alta y de ojos azules no puedes llevar cierto tipo de personaje no es que si tú no eres musculosa no puedes ser un superhéroe no nosotros nos encontramos <risa> ese hándicap aquí en los juegos de rol no en el rol en vivo por porque porque la gente eh, le cuesta tirar de imaginación y cada vez se nota más con las nuevas generaciones no el tirar de imaginación nos cuesta nos, nos hemos acostumbrado a que nos lo haga muy fácil los videojuegos te lo ponen muy fácil no tú, tú te metes en el videojuego ves un un mundo maravilloso, lleno de plantas fantásticas, unos sí. enemigos chachiguay molones, unas espadas estupendas, pero tú llegas a un rol en vivo y a lo mejor no tienes eso, a lo mejor tu espada es un trozo de palo. <risa> No pasa nada, pero será la mejor espada del mundo y la más guay. tú te lo tienes que creer. Que obviamente hay vivos y juegos de rol de mucho presupuesto, donde hacen unas, unas curradas fabulosas, hacen unas ambientaciones mm, magníficas, o sea, hay asociaciones que hacen muy buenas ambientaciones, pero también hay roles que son más son modestos, más pequeños y que well, hay que tirar de imaginación. Y si yo te estoy diciendo que soy una tía buenísima y mm, metro ochenta, mm, te lo tienes que creer. <risa> Y si tengo una discapacidad y te digo que te puedo pegar un salto de 1,80 m y dar la vuelta, una voltereta, triple salto mortal, pues puedo hacerlo. Yo tengo, si me permites, tengo una, una duda con eso, que, has dicho, que hay unos, unos mecanismos para uh -huh. pararlo. ¿Podrías decir algunos, sí. por interés? Mira, nosotros, eh, bueno... Nosotros en Factoría, por temas de, de inclusión, tenemos el, el tema no. Tú a una persona le dices que no y si el tío sigue te vas al narrador, al jefe de narración y se lo dices y ya el jefe de narración interviene. Pero es porque tenemos personas con, con diversidad funcional ¿vale? y hay personas que les cuesta usar otro tipo de mecanismos, pero los hay. Está el tema de las tarjetas, por ejemplo, tarjeta roja, vas con tus tarjetas, tu tarjeta, tu tarjeta roja, ese tema no se puede tocar. Eh, cuando tú vas a una partida normalmente eh, si hay un tema que tú no quieras tratar se suele avisar al máster de que ese tema no se quiere tratar o eh, si es un tema que se va a tratar se dice mira esta partida contiene escenas de violencia, va a haber sexo, va a haber sexo más o menos explícito, eh, va a haber a lo mejor temas de acoso, lo que sea. ¿vale? Se suele poner una partida de miedo, sabes que va a haber escenas de miedo, de mucho miedo. entonces eh, si no te gusta el miedo, no es tu partida. Pero aún así, oye, puedes meterte porque en un momento dado digas, oye, yo con esto puedo y dirás al final, pues no, no puedo, o sea, no aguanto. Entonces, tienes que poderlo cortar. El tema, del, te digo, el tema de los colores, el tema de la tarjeta, ¿vale? hay también unas tarjetas con X que tú la levantas y lo marcas y ya está este tema yo no quiero hablar de ello y luego meterla por ejemplo la palabra en una frase no sé, común, imagínate, estamos manteniendo una conversación eh, sobre una persona y yo pues me siento incómoda porque me estás hablando de un tema eh, de atracar un banco una cosa muy, para no hablar de un tema polémico, algo más, más, bastante neutro no y a mí ese tema no me gusta no, no me, me genera incomodidad, pues a lo mejor te meto en la frase, la palabra rojo el banco rojo no me gusta a mí mucho ir y ya sabes que al meter, el banco tú ya sabes que era amarillo, te he metido ahí un rojo verde no tiene nada que ver. Entonces, vale, cambio de tema, cambio de tercio, ¿no? Para intentar no romper la inmersión. Nosotros, por ejemplo, en Factoría preferimos romper la inmersión a que una persona eh, acabe mal, con un disgusto, con una mala experiencia. La salud mental y personal de una persona va por encima de la inmersión del juego por lo menos desde nuestro punto de vista. Bueno, y haciendo referencia también un poquito a lo que estabais comentando antes, de, de que las mujeres no se ven representadas muchas veces en, en los personajes y que también un poco el ambiente puede hacer que no, que no quieran vivir una experiencia de juego, ¿no? También quería preguntaros si creéis que esto también afecta directamente a que, a que la mujer no esté dentro del sector del videojuego, ¿no? ¿No? Tanto como desearíamos y, y porque a lo mejor no suscita ese interés. ¿No? Claro, en este sentido el problema que hay es que hay un 44% de mujeres que son jugadoras. No, no, no hay una, en estos momentos no hay una relación entre la cantidad de mujeres que estén jugando y la idea de estar trabajando en la industria del videojuego como desarrolladoras. El problema que se está dando aquí es que aunque hay a la mitad de mujeres que están jugando, como hay estos tipos de clichés uh, dentro de estos personajes, que no están promoviendo a, a mujeres líderes y a mujeres tal, y el no sentirse representada, también hacen que muchas veces uh, no tenga ningún tipo de interés ni entre este tipo de videojuegos ni uh, tampoco trabajando en los videojuegos. Es que aquí también se le juntan los dos sectores que son el tema de, de la competición en los esports que en los temas deportivos el concepto dentro de, de los estereotipos de si eres hombre o mejor, el concepto de competitividad no va asociada dentro de, de, de las mujeres y también el tema de la tecnología, que toda la palabra software y la palabra ingeniería siempre alejan a, a la mujer de alejan a la mujer directamente ¿no? y no, no, han, no han llevado todavía uh, un interés a, a nivel general a la mujer para, para que vaya a trabajar ahí. Y esos son, uh, por lo general, estos factores que hacen que las mujeres no tengan interés uh, en los videojuegos. Y luego también, por otro lado, el tema de lo que es el sector en sí, que es un poquito, vamos a decir, flexible... No es, nunca van a ser un, proyectos largos o, o casi nunca. O sea, el raro es el que se mete y da de lleno con un videojuego que se convierte en una super saga. Con lo cual, eh, igual se acaba un videojuego y tienes que irte a otro proyecto totalmente diferente. Eh, eso, por ejemplo, junto con los crunch, que, que es, digamos, el proceso de antes del lanzamiento de videojuego que estás ahí metido horas y horas, tampoco es muy compatible con la conciliación familiar. Entonces, uh -huh. yo creo que todas estas cosas hacen que las mujeres no tengan tanto interés en entrar al sector, ya no solo eh, la representación femenina, es todo, o sea, es un cúmulo de cosas que hace que, que no entren más mujeres al sector. Eh, pero, por ejemplo, a nivel creativo me, me llama mucho la atención que no haya más creativas metidas en medio, más publicistas, más, más mujeres en esos campos que eh, culturalmente podrían decirse son más femeninos. Sí, dentro de, dentro de este 16% de, de mujeres que de, en el desarrollo dentro de la industria, Uh, solamente un 4% uh, son, uh, tienen, son programadoras o ingenieras, o sea, están ahí pegando código. Luego hay un 4% también uh, que llevan el tema de la música y mayoritariamente uh, las mujeres que están trabajando están bien en producción y luego en arte. Pero claro, quien está arriba del todo es un hombre. El contenido o sea, y el responsable de toda la compañía el contenido de, del producto uh, generalmente, ya no estoy diciendo eso, si no estoy diciendo a nivel general, no en, todos los, no en todas las compañías está pasando. Uh, el producto generalmente va uh, en, tirando para un sector mayoritariamente masculino, con lo cual los personajes van encarados también para un sector masculino. Ahora sí que es importante decirlo también que, como, como he dicho, pues se ha evolucionado aquí y sí uh, Sí va avanzando todo el tema, pues, de la sexualización de los personajes. Ya están menos sexualizados. Los personajes, pues, tienen más profundidad, uh, tienen más uh, sentimientos, interactúan más, son personajes muchas veces uh, líderes. Ya no, no, hay, no están, no están tan vacíos a nivel de, de, de emociones, ¿no? y, y ni tan ni tan clichés, tan estereotipados. ¿eh? Pero no es una evolución suficiente, porque todavía sigue siendo una minoría muy poca, muy, muy poca, pero lo que sí se ha ido viendo es uh, la, la demanda de, de este tipo de personajes. ¿no? ¿Qué, qué trabajos se están haciendo? ¿Qué proyectos actualmente creéis que además son pioneros y que podemos tomar como ejemplo? ¿no? Porque... Pues uh, deberían ser proyectos uh, que, que bien con, uh, uh, con personajes uh, femeninos pues, que fueran empoderados o bien este proyecto de, de tres uh, chicas in tech, en este caso, por ejemplo, creo que sería muy adecuado para, para poder ver pues uh, que hay ingenieras. no De hecho, por ejemplo, dar este tipo de de, de juegos ¿no? y, y decir mira, vais a probar este juego y tal. Y esto al fin y al cabo Uh, es una pequeña apertura que va abriendo las mentes de, de, de, las, de los jugadores y las jugadoras. Yo creo que cada vez más hay más personajes, sí que se está avanzando muchísimo, pero falta un poquito más, solo un empujoncito más para que esto sea más o menos igualitario, que no haya tanta cantidad de personajes masculinos, sino que sean más o menos a, a la par, más o menos. Yo estoy convencida de que además lo vais a conseguir. O sea, eso va a ser algo normal porque la sociedad está evolucionando y va a ser el devenir, el devenir normal de las cosas. También esto ahora yo creo que a nivel educativo sí que se está haciendo un trabajo muy importante. Y de hecho hay, hay un montón de iniciativas eh, por varias entidades muy importantes eh, de promover la visualización de la mujer eh, dentro de campos que normalmente siempre estado identificado con hombres. Y eso motiva a las niñas a querer... Eh, trabajar en esos campos que en algún momento dado a lo mejor han dicho, eh, pues es que ni me lo planteo. Desde woman in Games hacemos pues uh, también, hemos ido a institutos a hablar pues eso sobre, la, sobre la, los roles, los trabajos que se hacen pues dentro de, de los videojuegos. Entonces yo creo que, que este es un, es un factor positivo para atraer muchas más niñas y que este porcentaje vaya creciendo. Y cuando más mujeres estén trabajando uh, dentro de la industria, estén desarrollando videojuegos, desde luego uh, las características del videojuego cambiarán completamente. O sea, ya no serán las mismas, ni mucho menos. De hecho, ya hemos ido aumentando este 16 Vale, que a pesar que se ha mantenido, se ha quedado un poco pachi pacha, como digo yo. Pues, pues si hemos dado caño al tema, que eso es lo más importante, que se ha ido cambiando, a medida que va aumentando la, el porcentaje este. Nosotros, por ejemplo, tendremos que luchar con que empiecen a traer más material de autoras directamente. ¿no? Porque parece que trae mucho material de autores, pero no, en existencia hay mucho material de autoras. Hay juegos indie magníficos de rol que son de autoras. Vamos, todos los proyectos que me habéis comentado me parecen muy interesantes. No podemos seguir teniendo los mismos videojuegos de antes. no Tenemos que empezar ya cambiando todo eso y, y teniendo este tipo de juegos. Claro, para cambiar eso hace falta cambiar mucho más, hace falta eh, que conozcan otros juegos, que no siempre se limiten a jugar a lo mismo. Pues muchísimas gracias. Yo quería terminar, no sé si queréis, si os apetece, pero terminar la mesa con, con una pequeña frase ¿no? de todo esto que hemos, de alguna conclusión que hemos sacado. ¿no? Eh, piensa en la persona y no en lo que hace. ¿vale? Lo que hace no, no es la persona. Las personas crean el arte que el arte puede ser desde videojuegos, música, películas, lo que sea. Entonces, hay que dejar de estigmatizar tanto de esto, está hecho para un determinado género, un determinado público, y hay que darle más énfasis al arte y al producto en sí, que es, todo el mundo esté involucrado y que haya muchísima diversidad de videojuegos para todo tipo de público. Pues yo, uh, a ver, podría decir uh, una frase sencillita, como... Todos podemos cambiar el mundo. Mensajazos que para concluir yo creo, o sea que estamos en el camino. Muchísimas gracias a las tres, muchísimas gracias a Patricia, muchísimas gracias Irina y Gisela por haber participado en, en esta mesa y que además pues es parte de, del bloque al machismo. Nada, Vanessa, un placer. <risa> Igualmente. Un placer también cancer. a las compañeras. Vale. Muchas gracias. Pues con esto terminamos y cerramos la mesa. Hasta luego.